Bienvenidos a esta explicación acerca de la frontera de posibilidades de producción y por ende también el costo de oportunidad como ustedes conocen el, en la economía existen dos problemas fundamentales a los que nosotros como individuos personas familias empresas tenemos que siempre acogernos el cual es primero la escasez y la segunda es la teoría de toma de decisiones o la elección que debemos hacer nosotros como usuarios esta estas, estas dos problemáticas se eh, expresan o se explican de mejor manera a través de la curva de la frontera de posibilidades de producción, esta curva muestra la cantidad máxima posible de unos bienes o servicios que puede producir una determinada economía con los recursos y la tecnología que dispone dadas las, las cantidades de otros bienes y servicios que también produce. Para explicarlo de mejor manera veamos una gráfica, un ejemplo tenemos aquí este seis posibilidades de producción y dos bienes que desea producir un bien mantequilla expresada en millones de libras y las armas que están expresadas en miles como ustedes se pueden dar cuenta en la posibilidad a el país considera que es más necesario producir armas que producir mantequilla seguramente están atravesando un problema de conflicto ¿no? entonces es más importante producir armas que producir mantequilla y si vamos al otro extremo en la posibilidad f para el país es más importante producir mantequilla que producir armas a, a medida de que yo estoy incrementando la producción de un bien estoy debo disminuir la producción del otro bien eso es lo que la frontera de posibilidades de producción nos muestra nos muestra que a medida que incrementa la producción de un bien debemos sacrificar la producción del otro esto claro estará en función de las necesidades que hayan en el país como les explicaba hace unos minutos si es que en el país está atravesando este país está atravesando un periodo de guerra un conflicto armado será más importante producir armas pero si está en un periodo de transición un periodo de paz entonces será más importante producir mantequilla veámoslo con la gráfica como ustedes pueden observar aquí sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción está el punto a b c d e y f que son las posibilidades de producción en ese eh, cualquier punto sobre la, la línea de la frontera de posibilidades de producción implica que el país está produciendo eficientemente implica que en ese país hay una, un pleno aprovechamiento de los factores de producción trabajo tierra y capital implica de que en ese país está atravesando un crecimiento económico un desarrollo económico sustentable y que está beneficiándose a la, a la población pero si ustedes observan el punto y que está un punto dentro de la frontera de posibilidades de producción implica de que en este país existirá algún tipo de problema que no le permite producir eficientemente Un problema como desempleo un problema como inflación un problema como una, un desastre natural que hace que los factores de producción no se puedan emplear plenamente entonces eso qué significa de que se está desperdiciando los recursos, se están desperdiciando los factores. Me dirán, ese punto es ese punto puede trasladarlo hasta un punto cualquier cualquiera sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción? Sí, siempre y cuando corrija ese problema, lo solucione. Entonces, puede ubicarse el país, pero allí en el punto Y el país está produciendo ineficientemente. Ahora vamos al otro extremo, el punto X. ¿Qué significa esto? significa que el país no puede llegar hasta ese punto porque no tiene los factores productivos necesarios o los recursos de producción necesarios entonces ese punto es un tanto inalcanzable implicará ¿sí? implicará de que para llegar a ese punto el país deba establecer ciertos correctivos, deba incrementar la producción, deba aprovechar mejor la mano de obra, deba aprovechar mejor sus factores para poder llegar a ese punto pero repito cualquier punto ¿sí? sobre la línea de la frontera de posibilidades de producción ¿sí? en este caso las posibilidades que, que se están señalando allí significa que el país produce eficientemente este concepto de frontera de posibilidades de producción nos lleva al, al al término de costo de oportunidad el costo de oportunidad es la alternativa a la que renunciamos recuerden si yo quiero producir más mantequilla debo dejar de producir armas o, si, o, o al contrario si quiero producir más armas debo dejar de producir mantequilla eso es lo que se llama costo de oportunidad el costo de oportunidad se refleja siempre en cualquier tipo de decisión que nosotros decidamos tomar por ejemplo si un estudiante decide quedarse un viernes en la noche en su casa estudiando y sus amigos mientras tanto se están divirtiendo ese es el costo de oportunidad que le implica al estudiante haber tomado la decisión de quedarse estudiando ¿no? entonces siempre no solamente en la parte económica también en la parte humana en la parte familiar ¿sí? siempre vamos a tener ese problema de que tenemos que enfrentarnos a tomar una decisión y esa decisión tendrá que implicar un costo de oportunidad como les decía el costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad o valor de otros bienes o servicios a los que debe renunciar para obtenerlo en un, en un mundo de escasez como el que nosotros estamos atravesando elegir una cosa significa renunciar a alguna otra ¿ya? veamos cómo se calcula el costo de oportunidad ¿no? ahora vamos a hacer una, una una presentar un cuadro en donde pues tenemos producción de trigo y producción de vehículos si ustedes se fijan conforme aumenta la producción de trigo ¿sí? pasando de la posibilidad a hasta la f la producción de vehículos disminuye y al contrario Pasando de F hacia A, la producción de vehículos de 0 a 20, disminuye la producción de trigo. ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el costo? Habíamos dicho que el costo de, de oportunidad es eh, aquello a lo que yo renuncio para producir el otro bien. Entonces, obteniendo la, la curva, el, el cuadro, perdón, miren, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir trigo? ¿No es cierto? Entonces el país viene de la posibilidad a en la que produce 0 quintales de trigo 0 miles de quintales de trigo y está produciendo 20.000 mil vehículos entonces para pasar a, para incrementar la producción de trigo yo debo dejar de producir vehículo entonces para producir mil quintales de trigo que es la posibilidad b yo dejo de producir mil vehículos de 20 a 19 y seguimos para pasar de la, a la opción c para producir 2.000 quintales de trigo yo debo dejar de producir en este caso 2000 vehículos entonces es lo que yo estoy sacrificando para producir el otro bien entonces si llegamos a la del el, cuál es el costo de oportunidad de la posibilidad e a la f no es cierto aumentar en mil quintales de trigo implica dejar de producir 10.000 vehículos entonces la diferencia del costo de, la, la diferencia es aquel valor que yo estoy dejando de producir y eso me da como resultado el costo de oportunidad como pueden ver es este una relación netamente inversa a medida que sube la producción del uno disminuye la producción del otro y el costo que dejo de producir de ese bien es lo que yo conozco como costo de oportunidad